Hola amigos del canal, hoy vamos a ver un juego de terror que no sé de qué va. Se llama Mount y no sé de qué es. ¡A por él! Bueno, parece que nos ponemos de pie, que estamos en una habitación. Uf, ¿qué habla? ¿Que está cansada o, o qué Ahora mismo se mueve solo, no estoy haciendo nada, estamos en una casa. A ver, es eh, para interactuarse, Z para fijarse en los objetos, pues vamos allá. A ver, oh, hemos oh, tirado el vaso. Nikki, ¿es tú? Ya, mamá, es. solo yo. Vale, estamos en la casa, hemos tirado un vaso y mamá nos dice que si hemos ido nosotros, pero se oye un ruido en la terraza. Hay muchas cosas para ver, a ver, aquí. Go, si hay biología, las notas, nuestras no notas. ¿Una arma? That's lo podemos ver vale pero tenemos que chequear fuera lo que hay y estos <risa> <risa> se ha dormido viendo el partido y aquí no hay nada, pues venga, vamos a apagar la tele vamos a ver hemos oído un ruido en la terraza vamos para allá Dios, qué graficazo. Qué ambiente, qué bien se mueve, qué sensibilidad. Me recuerda al juego de Halloween, la escalera. Por aquí por la ventana, a ver. No, hay algo fuera. Tiene mucha sensibilidad el juego. Pero bueno, a ver. Tenemos una parabólica, tenemos... Muchas cosas aquí muñequito bueno, nuestro muñequito hacía que no nos sintiéramos solos oh, mira para saltar a la comba. y aquí que mamá no apreciaba nuestro amor por el arte Quiere que me convirtiera en un doctor y me parece que nos gusta la pintura. Bueno, pues... La chica no quería bullying, ni profesores tontos, ni padres posesivos raros. Que solo quiere sentirse bien y hacerse a sí misma o algo de eso, ¿entendido? Pero yo no estoy moviendo nada, ¿eh? A lo mejor mañana será un mejor día. ¿Qué es lo que estoy deseando? Y empieza a llover. Bueno, parece que tenemos. ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Madre que lo parió! Estoy aquí fuera, dice, pero casi o eso. Por Dios. Qué susto. Coño, por fin un susto. Joder. Pero no sé qué hay que hacer, ¿no? Madre que lo pagué. Está saliendo como un fantasma. ¿Y por qué? Ostras, la casa apareció llena de pintura. Como de, de dibujos en la pared. Y a nosotros nos gustaba lo, el arte. O sea, que, que la chica ha deseado algo, como que... ¿Mamá? ¿Qué está pasando en la casa? Mamá, está llorando. ¡Dios! ¿Qué? I I I'm, sorry. I'm dead. Sabía que iba a pasar Esta pena, este sufrimiento Solo será temporal Pero para mí Joder, la chica está amargada Y no quería vivir otro día nadie me vio lo que realmente eh, quería hacer en mi vida de todos no modos nada cambiaba y, y tenía una falsa esperanza lo siente no nos siente mal joder es qué juego más raro vamos a analizarlo a ver eh, empezamos en la casa eh, queremos ser artistas eh, Nuestros padres querían que fuéramos doctores y nos hemos ahorcado, por favor. Buenísimo, buenísimo, un 9, un 9 sobre 10 por lo menos, no sé si, si estáis de acuerdo, pero un 9 sobre 10. La historia no la entendió muy bien del todo, pero creo que es lo que he dicho. Así que bueno, con esto pues tenemos otro juego más en el canal. Buscad más juegos en el canal Ya no Juego Más Y os recuerdo que hay otro canal Ya no Juego Más Retro Que está separado de este Y que también podéis visitar Y os lo agradeceré Así que si os ha gustado, darle like Y nos vemos en un próximo juego Chao y hasta la próxima